¿Qué ha supuesto la crisis para el mercado de la impresión? Desde Canon consideramos que, por supuesto, aparte de la enorme difícil situación que ha supuesto tanto para los clientes finales como para el canal, sí es cierto que ha permitido que algo que se estaba convirtiendo en un mero commodity en las empresas, como era pues, todo lo que era la política de la impresión, en esos análisis que cada uno de los clientes ha ido haciendo para poder mejorar su situación ante las dificultades, ha permitido, digamos, resaltar la importancia que en muchas ocasiones tiene esa política de impresión. Son muchos, como hemos dicho históricamente, los costes ocultos que hay detrás de una política de impresión no adecuada. Y en ese sentido es cierto que esta crisis está facilitando que el canal pueda transmitir a los clientes finales la importancia de adquirir una política de impresión que vaya en línea con las necesidades específicas de cada cliente. Hay que aislarse de aquel concepto de que la política de impresión se reducía al dispositivo y a la velocidad de ese dispositivo. Hoy en día hay que tener en cuenta que los clientes son de muy distinto tipo. Y el canal, en ese camino que ya ha dado desde hace tiempo de la mano de Canon, tiene que seguir siendo capaz de aportar respuesta a las necesidades específicas. Y en ese sentido es en el que creemos que esta crisis va a permitir que el cliente final esté más receptivo a la hora de escuchar el mensaje de ese canal.